estamos aquí en un teleférico con malditas furcias y a mí me da miedo a y lo vamos a pasar teta, o Aquí sea, yo pongo un colocón que no voy a ver a tu ¿Te la después pues la... te va a marear no, aquí nos no... vamos a reír, nos vamos a reír mira las ruecas con las que se pinchó la bella durmiente que nos vamos a quedar todos dormidos todos dormidos nos vamos a quedar ¿Sí? ¿Aló? Si le he dicho arte, va y ya me lo dice bien! No, no, no, no. <risa> es bueno, que... Uy, uy, uy, vamos, que uy, vamos! Ay. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, ¡Mira! uy, este árbol, eh! uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uh, <risa> muy Esto quedamos muy bajos, eh. Mira qué guapo, tío. Oh, ver? Esto no esto bajará después y para abajo en, en caída libre, ¿no? Mira que a mí me entra un 5 ¿eh? <risa> ¡Qué suelta <risa> en el cable! ¡Mira, mira! mira tío! tío, tío. Imagina que va para abajo y... en plan. Eso ¡Esto es de los Bueno, no, no está mal, no está mal. Vamos, a ver, señores. Si vienes a Madrid y un madrileño te dice no, esto está aquí al lado, no le crees. Esto tú tu piedra, la pesada de andar me tirando por culpa de esto. <risa> aquí está al lado. No creáis a ningún madrileño nunca. Cuando diga no, esto que vamos a ir aquí, oye, os apetece ir aquí, sí, venga, vale. Y si uno te pone, te metes a mí en los cables No, ven, hay un ¿Eh? Hay un no sé qué, hay un, cosas que tú sabes que a ti te gustan. Es rápido está convencido. ¿Eh? Venga, vamos a ir aquí. Y ahora resulta que esto está a dos kilómetros y medio y tengo ya los aductores. Que, oh, oh, váyate la macho, esto no, no, no lo creáis esa macho. Eso no. No Grito, entero uh -huh. carnaval, carnaval hombre. Vale, que yo te grabo para decir también porque no grabamos nosotros! Pues vaya, aquí, ¡Aquí, aquí, aquí el sol, coño, los negros sol. <risa> Prima, el sol, aquí de, estamos de, de aquí estamos en el retiro uy, que me muero no, ¡Corro! ¡Me estamos ¡Ay, ¿Ah, qué bonito! <risa> Después de venir a esa reunión puteada, está aquí. No, mira, ¡Me mira. muero! ¡Viva el Retiro! ¡Viva Retiro! retiro! retiro, retiro。¡Me muero! No, me, no, no. no, <risa> no ¡Me ¡Me ¡Me voy ¡Me yo no. aquí. Después de buen muerto. Vamos a la puerta aquí ya. Vamos a la puerta aquí ya. Vamos la puerta. Vamos la Vamos. Venga, venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Reba! ¡Maride! <risa> ¡Estamos aquí en el retiro! Uh. La ah, ah, regina tira al pegado. Era tú, era tú. ¿Es vídeo es foto? Es vídeo. Oh, mira, estamos aquí grabando para el Facebook del JJ Blog. Yo. Así que está la resina, Aquí estamos comiendo, bebendo. Hemos traído el tapper. Hemos traído la, yo qué sé, las tortillas. Y ahora nos vamos a tirar aquí en el medio del río. Nos van a echar de España. Sí. Venga, JJ Blog. Llevamos aquí 7 o 8 horas ya. Es <ríe> bueno de esta mañana aquí. Campesana la tía, ¿eh? ¡Venga! Sí. ¡La tía aquí con los chavales! <ríe> Colega, ¿Eh? aquí en el chaval mirando los restos de una iglesia. Mira, mira, mira. Mira, mira, le voy a hacer un pichita a <risa> Probarlo en casa. la plaza mayor han tenido la suerte ¿Qué, de ¿qué, qué mayor qué mayor qué, es la, mayor, mayor, ¿qué mayor mayor. la plaza tenido sí, la sí, suerte de ver la plaza mayor con, sí, sí, sí, plaza mayor con sí, un acontecimiento único y igualable no se va a volver a repetir creo no, bueno no se sabe porque ha tenido tan buena aceptación se, se como está la plaza no, no. ha puesto el Cepre sí, y está la gente aquí con su comida con su tapeweb eso es lo que se lleva la gente sentadita en el césped, claro, eso es lo que hay que hacer ¿Sí? Esto, esto es lo mismo se repite, hemos tenido la suerte de que hemos venido y la hemos pillado Tumba en el césped <risa> Túmbate, Te grabo ahí, tumba Adelante, Ángel, ángeles, a los ángeles A los ángeles Ay <risa> <risa> Ay el Congreso de los Diputados. Estamos en el Congreso de los Diputados que me han llamado para solucionar España. Me han llamado, ha dicho ellos, tú. Hemos conseguido que venga el señor presidente. Eso es, todo el mundo, JJ for president, JJ for president, aquí estoy, aquí estoy para ustedes nomás. Claro, ¿eh? la menestra. Yo soy la menestra de Berlín. La menestra de Salmon. ¿De Salmon. ¿Y el menestro? Sí. menestro está... Menestro. Uh, Como la Villalobos. Como la Villalobos está jugando a... Yo estoy jugando a Candy Crush. <risa> <risa> ¿Candy Crush? <risa> <risa> Qué malo. <risa> ¿Qué me pillaba pillado ahí con el móvil? Vamos <risa> <risa> oh, a solucionar España.